y ellos no se han pronunciado, hoy es, hoy es 15 de agosto y no se han pronunciado, entonces ya hemos visto que, que esos representantes de MUNED lo que han hecho es que han estado hablando, hablando falsedades y mentiras, nosotros no creemos en su palabra ya, no creemos en su palabra. Nosotros como organización hemos venido aquí frente a estas instalaciones de MUNED para exigir y acompañar junto con, con estas personas de que Munez resuelva la situación del dinero que estas personas han ahorrado de manera decente. No es posible que empresas vengan a San Francisco de Macorís a querer supuestamente aportar desarrollo cuando lo que se lleva es el desarrollo de nosotros, de nuestra gente, de nuestros ciudadanos que bien laboran y ahorran un dinero para seguir disfrutando parte de su vida. Sin embargo, esta compañía lo que ha hecho es que lo ha estafado y no ha querido dar una respuesta a la entrega de ese dinero. Por lo que nosotros acompañamos a esta persona, exigimos a MUNES de que le entregue el dinero que ellos tenían ahorrado en esta, en esta compañía. De lo contrario, vamos a tomar acciones junto con esta persona para obligar a esta compañía que entregue ese dinero y si ellos tienen que irse, de San Francisco, luego que le entreguen su dinero, bueno, porque se vayan, porque no queremos una compañía que les robe el sueño a los franco-macorizanos. Con 100 años o más en San Francisco de Macorís que no responda por nuestro dinero, que nuestro dinero es nuestro sudor que está ahí, que nos dé la cara, que nos, que, que nos diga qué va a hacer con nosotros, que de aquí comemos y de esto vivimos. Por favor, no queremos tomar acciones que, lamentables. ...que nos puedan pesar mañana... ...gracias pueblo de San Francisco de Macorís... ...no nos dejen solos... ...apóyennos... ...que esta es una causa... ...que hoy nos pasa a nosotros... ...y le puede pasar a cualquiera mañana... ...por favor... Muné resuélvenos... ...que tú... ...lo cogiste nuestro dinero... ...muy sana y sabiamente vinimos... ...y te lo trajimos a ti... ...confiando en ti... ...en una compañía establecida... ...en San Francisco de Macorís... ...por más de 100 años... ...y hoy nos dan la cara... ...no salen los responsables de esto... ...por favor... ...este pueblo...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 a todos nosotros, hay mucha familia enferma, muchas personas enfermas, esperando ese dinero y ellos no resuelven. No se sabe cuándo van a resolver. ¿Dónde está? ¿Dónde está el dinero y dónde están los dueños? Que los dueños que queremos verlo. El motivo del día de hoy que estamos acá es, es porque nosotros entregamos un dinero a la compañía MUNE y MUNE lleva ya meses que no dice absolutamente nada.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 Antes que tome otra vuelta este problema Entonces necesitamos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 olvidándose de que nosotros cuando vinimos aquí no, vinimos de buena fe, confiando en ellos y trajimos nuestro dinero y fue trabajado no solamente en asuntos de cacao también trabajamos fuera en distinta, eh, distintos trabajos trabajando, buscando nuestra mejoría y hoy que tenemos esa pequeña economía que tenemos que, eh, que la tenemos para vivir entonces o sea, nos están dando la espalda ¿Están la no están dejando, ¿Están dejando la hay mucha gente de ahí es que come, otros comemos medicina. de ahí también, pero compramos la medicina, compramos todas nuestras necesidades, la cubrimos con eso. Y ahora estamos sin dinero y sin, lo, y sin los intereses que ellos pagan. Nosotros estamos aquí por una causa de que Muné le ha cogido un dinero al pueblo y todavía en mayo con todo y su problema, supuestamente ellos, de que don Luis...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 ¿Qué esperan? ¿Que un pueblo se tire? ¿A que lo maten? No, no podemos permitir eso. ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Que nos lancemos? Pues estamos aquí y vamos a seguir. Vamos a seguir hasta donde ellos quieran. Porque ellos son de otro país y se nos pueden ir. Porque el que tiene dinero aquí arropa al chiquito, pero no sabe las consecuencias que el chiquito puede buscar. Así que que nos resuelvan y que lo hagan ahora. Porque hoy estamos aquí, pero vamos a ser mucho más. Y queremos que nos resuelvan, y estamos decididos a que nos resuelvan. Lo que sea, estamos, estamos... Mi nombre es Soraida Santo y soy afectada de los munés, como es mi familia. Macorís entero está en este proyecto. Da pena que supuestamente ellos que van a pagar y que van a pagar y no hacen nada. No hacen nada ya nos cansamos. Es que